Bienvenido al módulo Evaluación de Datos, Información y Contenidos Digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta primera semana vamos a desarrollar el tema Evaluación de los Resultados de la Búsqueda de Información, la primera parte. Te deseamos muchos éxitos en este segundo curso y esperamos que los temas sean de tu grado y puedas sacar el máximo provecho. Los puntos que vamos a desarrollar esta semana son los siguientes. Primero, vamos a continuar con el, las fases del diseño de una estrategia de búsqueda. En esta oportunidad vamos a continuar con la fase 3, que tiene que ver con la evaluación. Vamos a revisar los resultados de búsqueda que hemos hecho en el anterior curso para poder determinar la pertinencia y confiabilidad de los resultados. Vamos a mejorar esas búsquedas de tal manera que que podamos obtener eh, mejores resultados y convenientes para poder satisfacer mi necesidad de información. Luego veremos eh, criterios de evaluación de fuentes de información. Vamos a específicamente ver en esta semana dos puntos. Criterios relacionados a las fuentes de información tradicionales, que eso es bastante rápido lo que vamos a ver. Y nos vamos a centrar más en los criterios de evaluación de fuentes de información de revistas académicas y o científicas. Recordemos que las fases del diseño de una estrategia de búsqueda se compone de cuatro elementos. En el anterior curso hemos visto la planificación que consiste justamente en definir un poco mi tema, hacerlo más específico, encontrar los operadores de búsqueda y los términos de búsqueda adecuados luego en el segundo punto hemos hecho la ejecución es decir hemos buscado en recursos de acceso abierto hemos buscado en recursos de, de información y ahora en esta en este tercer elemento lo que vamos a hacer es evaluar los resultados de búsqueda vamos a determinar sus grados de pertinencia y confiabilidad de las fuentes encontradas y este luego al finalizar el curso, vamos a ver la parte de registro, que tiene que ver un poco con dónde vamos a colocar los resultados que hemos obtenido. ¿no? Debemos tomar en cuenta que eh, en base a los resultados obtenidos, hay dos aspectos que debemos considerar. Primero, independientemente de la cantidad de resultados, ya sean muchos o sean pocos nosotros tenemos que evaluar su pertinencia. Es decir, si es que los recursos que hemos encontrado van a satisfacer nuestra necesidad de información. Independientemente de la cantidad, vemos su pertinencia o relevancia. Un segundo punto o un segundo aspecto es ver el tema de la confiabilidad. ¿Qué tan confiables son las fuentes de información donde hemos encontrado eh, las búsquedas que han resultado de la ejecución de nuestra estrategia de búsqueda. Nosotros hemos probado en recursos de acceso abierto que hemos recomendado, hemos probado en fuentes de información de la biblioteca, entonces tenemos cierto grado de confiabilidad, pero puede darse el caso de que nosotros hagamos búsquedas en otro tipo de fuentes, va a depender mucho de la temática que estemos investigando, y ahí tenemos que centrarnos más en evaluar si es confiable la fuente de donde yo estoy extrayendo la información. Esa parte de la confiabilidad es una parte importante este, con respecto a la evaluación de la búsqueda de información en este curso. Tomando en cuenta lo anterior, hay tres aspectos interesantes que debemos evaluar en los resultados de búsqueda. Habíamos comentado sobre la cantidad de los resultados obtenidos. Esto puede ser variable. En algunos casos nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de resultados, quizás más de las que debemos obtener. Por ejemplo, si obtenemos 1500 o 2000 resultados, evidentemente nosotros no vamos a examinar todos los resultados. Tenemos que acotarlo a un número racional en que podamos revisar cada una de las fuentes. Por ejemplo... Si tenemos muchos resultados, demasiados resultados, lo que debemos hacer o lo que recomendamos es que ustedes apliquen filtros, utilicen los campos, pueden agregar otros operadores, eh, agregar el operador Add, el operador Not, de tal manera que podamos especificar y escotar los resultados de búsqueda. Incluso podemos agregar otros filtros, por ejemplo filtros por año, filtros por tipo de documento, etc. En otros casos vamos a encontrar muy pocos resultados, demasiado pocos. En ese caso nosotros debemos verificar de nuevo nuestros términos de búsqueda, podemos utilizar el operador OR, podemos encontrar sinónimos o categorías superiores de tal manera que podamos utilizar otros términos relacionados. Y de ser el caso, si aún así no encontramos mucha información, debemos reevaluar toda nuestra estrategia de búsqueda. Eso es importante porque nuestra estrategia no es permanente, no, es este, no está escrito en piedra. Si es que corresponde, debemos reevaluar y modificarla. Eso con respecto a la cantidad. El segundo aspecto, que tiene que ver con la pertinencia o la relevancia de la información que yo he encontrado, es, hay tres puntos que debemos ver. Primero, de que recuerden que en la mayoría de bases de datos donde ustedes hagan la búsqueda, estamos hablando de bases de datos bibliográficas, ustedes pueden ordenar los resultados por relevancia. Para la base de datos, como se les ha explicado en el curso anterior, relevancia es la mayor cantidad de veces que se repiten nuestros términos de búsqueda en un registro generalmente eh, al ordenarlo de esta manera los resultados van a ser más pertinentes segundo eh, eh, para detectar la relevancia o pertinencia de, de la información que estamos encontrando tenemos que valorar varios aspectos pero casi todos los aspectos están relacionados al contenido debemos revisar bien los registros en los registros están generalmente los datos de, de la investigación o los metadatos como se conoce y verificar su alcance o profundidad temática eso es con respecto a la relevancia con respecto a la calidad de las fuentes y en este caso estamos hablando de fuentes en general hay que evaluarlas para ver qué tan confiables son esas fuentes para que yo pueda utilizarlos en mi investigación hay características internas y externas que vamos a tomar en cuenta. Evidentemente, las internas ya vienen del punto 2, en que yo hago una revisión y un análisis del contenido, pero también hay otras características que nos van a poder indicar si es que esta fuente es confiable. Vamos a revisar temas de la autoría, la actualidad o actualización de la información, tipo de documento, etc. Entonces, esos tres aspectos eh, son importantes y vamos a tomarlos en cuenta cuando evaluamos los resultados de búsqueda. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Estoy haciendo acá una búsqueda en una de las bases de datos que encontramos en la biblioteca virtual. Esta base de datos se llama Scopus. Como ustedes saben, Scopus es una base de datos bibliométrica donde se incluyen los resúmenes y citas de información de diversas áreas temáticas. Estoy haciendo una búsqueda básica en la sección de documentos y mi tema de búsqueda eh, contaminación ambiental, lo estoy poniendo en inglés, como les había dicho en esta base de datos hay que poner los términos en inglés y le estoy poniendo las comillas para que me busque exactamente esas dos palabras en ese orden. Y la búsqueda la está realizando dentro del título del artículo resumen y palabras clave. Al momento de yo presionar búsqueda sin agregar ningún otro término estoy obteniendo cerca de 64,705 documentos. Son las cantidades de resultados que obtengo en esta base de datos solamente con este término de búsqueda. Entonces, eh, vemos de que 64,705 documentos es demasiada información. No vamos a poder revisar esa cantidad de documentos y por lo tanto, tenemos demasiados resultados. Lo que corresponde es acotarlo, eh, precisarlo, para que mi búsqueda sea más óptima. Continuando con el ejemplo anterior, ahora estamos en, en la misma búsqueda básica dentro de Scopus, pero estamos haciendo algunas especificaciones. Primero, no estoy haciendo la búsqueda por contaminación ambiental, que es un término más amplio y abarca diferentes temas. Estoy especificando con... Eh, contaminación del agua, y para este término de búsqueda le estoy indicando a la base de datos de que eh, busque ese término dentro de las palabras clave del autor. Entonces estoy valiéndome de la opción de operador de campo. Luego he agregado otro término de búsqueda que en este caso es Perú. Recuerden que no tengo por qué poner con mayúsculas o tilde, es irrelevante en las bases de datos. Y en este caso, este, estoy indicando que también ubique eh, la palabra Perú dentro del título del artículo, resumen o palabra clave. Tanto para Perú como para contaminación de agua, estoy buscando una relación. Esa relación me la va a dar el operador booleano. En este caso, estoy escogiendo el operador AND. Que como ustedes saben, es un operador que me ayuda a especificar la búsqueda y... Eh, digamos, esto lo vemos a conjuntos. Estoy haciendo una intersección de conjuntos. ¿no? Eh, muéstrame los documentos que contengan contaminación del agua y que a la vez contengan la palabra Perú. Entonces estoy especificando mi búsqueda. Adicionalmente, he utilizado un filtro de, eh, por años y estoy indicando que me busque desde los últimos cinco años, desde 2007 incluso hasta el presente, hasta el 2022. Al acotar de esta manera mi búsqueda, Solamente estoy obteniendo 22 documentos, 22 resultados. Es decir, de lo que tenía 64.000, hemos bajado a 22. ¿no? Probablemente estos 22 documentos van a ser más pertinentes para el tema de investigación. Probablemente digo porque ustedes tienen que ir viendo. Siempre esto es probar. Ya Tengo 22 documentos, qué tan pertinentes son. Luego puedo ir ajustando un poco más los términos de búsqueda, ampliando. De repente utilizo otro campo... O, o voy cambiando de repente el periodo de tiempo, etc. ¿no? Entonces, no es algo siempre permanente. Siempre tienen que ir revaluando los resultados de búsqueda hasta encontrar una cantidad adecuada de, de resultados que ustedes puedan revisar uno por uno. Veamos ahora otro ejemplo que vendría a ser lo opuesto. Estoy haciendo una búsqueda igual dentro de Scopus mi tema de investigación en este caso es plagio. Y eh, el tema plagio lo estoy buscando con el operador de campo eh, palabras clave. ¿no? O sea, que me busque plagio como palabra clave. Luego también estoy usando el término este, latinoamérica en inglés. Y esa palabra eh, que está con comillas me está buscando dentro del título del artículo resumen y palabras clave. Ambos términos de búsqueda están vinculados por el operador booleano AND. Y al hacer la búsqueda de esta manera, solamente obtengo tres documentos como resultados Es decir, eh, muy pocos resultados como para poder iniciar un trabajo de investigación. Tengo que reevaluar mi estrategia de búsqueda. Continuando con el ejemplo anterior, pues estamos reevaluando ahora nuestra búsqueda. Por ejemplo... Eh, aparte de colocar un término de búsqueda plagio, hemos buscado un término relacionado, que en este caso es integridad académica. Y entre estas dos palabras, o entre estos dos términos, estamos colocando el operador booleano OR. De tal manera que o nos devuelve documentos que tienen la palabra plagio, o nos devuelve documentos integridad académica, que también es un tema relacionado con mi, este, o bueno, es uno de los aspectos de mis términos de búsqueda, o mi tema de búsqueda. Ahora eh, también estoy indicando que no solamente busque con palabras clave, sino que busque algo más amplio dentro del título del artículo, resumen y palabras clave. Mantengo el operador AND este, para vincular los términos de la parte superior con la parte inferior. Y en la parte inferior ya no estoy colocando América Latina, más bien estoy haciendo una búsqueda específica en ciertos países que son de mi interés. Por ejemplo, pongo Perú. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, podría añadir más, pero entre cada país, como pueden darse cuenta, estoy agregando el operador booleano OR, de tal manera que o me busca información de Perú o me busca de Brasil o de Argentina o de Colombia. Es decir, al final me va a sumar toda esa información en vez de eh, provocar una intercepción. Es una forma de reemplazar a un término amplio que podría ser Latinoamérica. No necesariamente la palabra Latinoamérica va a estar entre de los resultados. Quizás podemos ir de país en país. Podría poner acá este, todos los países, pero siempre colocándole el operador booleano OR. Y en el caso de los países en que puede haber este variable en cuanto al nombre del país, si está en inglés o en español. Por ejemplo, Brasil. Brasil, este, en algunas búsquedas, en algunos resultados, vamos a encontrarlo con S. Y en otros resultados que probablemente están en inglés vamos a encontrarle con Z. Entonces para encontrar ambos resultados a la palabra Z o a la, perdón, a la letra Z o la letra S le estamos poniendo un operador que en este caso es el operador de pregunta para que eh, sea independiente eh, la búsqueda de la base de datos con la S o con la Z. Y así ampliamos los resultados. Al hacer esta búsqueda de esta manera... Ya no tenemos tres resultados, ya tenemos 70 resultados de búsqueda. Ya es un poco más este, de documentos que podemos examinar y evaluar para nuestra búsqueda de información. Es decir, este, ustedes siempre tienen que reevaluar los resultados de búsqueda para un poco encontrar cierta cantidad que sea pertinente para iniciar su investigación. Tienen siempre la posibilidad de reevaluar sus términos de búsqueda, ajustar los filtros, los los operadores, etcétera, hasta llegar a un punto racional de resultado de búsqueda. Bien, ahora vamos a entrar a la parte de criterios de evaluación de las fuentes. Antes de encontrar los criterios específicamente y analizarlos y revisarlos, debemos considerar algunos aspectos interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, no todas las fuentes que encontremos en nuestra búsqueda de información, aún siendo rigurosas, aún siendo fiables, van a ser útiles para nuestra investigación. Es decir, útiles para satisfacer nuestra necesidad de información. Pueden ser muy confiables, pero no nos resuelven este, nuestro tema. ¿no? Entonces, este, eso debemos tomar en cuenta. Eh, analizar nuestro resultado de búsqueda, independientemente de su fiabilidad, tenemos que analizar la pertinencia. Luego, eh, siempre es necesario contrastar las fuentes de información. No basta con una. Es decir, eh, cuando nosotros analicemos nuestra fuente de información, vamos a encontrar varios criterios. No basta con tener solamente un criterio. ¿no? Tenemos que revisar más de uno de preferencia. De tal manera que podamos tener mayor certeza de que esta fuente de información es confiable. ¿no? no nos guiemos solamente por un aspecto. Por ejemplo, el autor o este de repente el editor. ¿no? Tenemos que revisar varios aspectos para poder determinar si es que una fuente es confiable para poder utilizarla en mi investigación. ¿no? Entonces, por eso se indica utilizar más de un criterio para seleccionar una, una fuente. ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos que ustedes deben tomar en cuenta para minimizar este, los errores que podemos encontrar al examinar fuentes de información que de repente no provienen de las fuentes que hemos recomendado y por, por ello nosotros tenemos que reevaluarlo, ¿no? tenemos que evaluar estas fuentes que vamos encontrando. Las primeras fuentes de información que vamos a, a revisar eh, con respecto a los criterios de evaluación de resultados son las fuentes de información tradicionales, es decir, lo que nosotros generalmente encontramos en bibliotecas, este, ya sean libros impresos, revistas u otro tipo de documentos, ese es en el caso de que sean impresos, y también la información que nosotros podemos recuperar de base de datos bibliográficas, que también las podemos encontrar en la biblioteca virtual. Esta información, como les dije anteriormente, no necesariamente nosotros vamos a evaluarla, en el sentido de saber si es confiable o no, ya que de por sí estas fuentes de información tradicionales tienen una evaluación previa. Esa evaluación previa este, la realizan, por ejemplo, las editoriales de los libros o los proveedores de estas bases de datos bibliográficas. Ellos al elaborar este material, pues tienen un proceso riguroso de evaluación, son expertos en, en ciertas áreas, en ciertas temáticas que desarrollan el contenido de los libros, ¿no? ya sean impresos o digitales. Y bueno, son editoriales este, confiables. Este, algunas son bastante conocidas en el ámbito universitario. Es decir, yo no tengo por qué reevaluar la confiabilidad de estas fuentes porque ya hay una eh, evaluación previa. Adicional a eso, incluso este, los libros o base de datos que tenemos, eh, de libros digitales, etcétera, o revistas impresas o, o libros impresos, pasan también por una evaluación. O sea, si esta información se va a utilizar en algún curso en la universidad, pues tiene una evaluación previa del área académica, quienes ellos escogen la bibliografía básica de los cursos. Y también pues hay un proceso de curación de contenido por parte del eh, personal de la biblioteca. Es decir, no vamos a evaluar la confiabilidad de estas fuentes. Eh, de hecho que hay este, internamente algunos criterios que se utilizan, pero a nivel de usuario ustedes pueden confiar tranquilamente en esta información. Es decir, en los libros que ustedes pueden encontrar en físico en la biblioteca, o digitales en la biblioteca, las revistas, etcétera. Y las bases de datos bibliográficas que también pasan por un proceso de evaluación por los proveedores de justamente estos recursos. Es decir, estas fuentes de información tradicionales para nosotros como usuarios no va a implicar una evaluación de la fiabilidad de estas fuentes. El segundo grupo vendría a ser las fuentes de información de revistas académicas científicas. Eh, no necesariamente están dentro de una base de datos académica o bibliográfica. ¿no? Hablamos en general de revistas académicas y científicas que podemos encontrar en base de datos o podemos encontrar de repente por nuestra cu propia cuenta, realizando búsquedas en Internet. ¿no? Por eso es que se precisa cierta evaluación de estas fuentes. Y hay diferentes formas de evaluar una revista o los contenidos de una revista. Podemos hacer una evaluación a la revista misma en base a ciertas características. Podemos evaluar al autor de un artículo o en general estas revistas y esos autores también son eh, evaluados o analizados en ciertas bases de datos o índices internacionales. En el caso de las revistas eh, hay de diversos tipos como hemos visto en el anterior curso. Hay revistas de divulgación pero hay otras revistas que son más este, académicas científicas. Y que estas revistas, este, como parte de sus, de sus funciones o tareas, eh, consiste en que lo revisan los manuscritos que se envían por parte de eh, una evaluación que realizan expertos. Esa, esa evaluación de los manuscritos enviados a la revista lo realizan este, revisores o evaluadores, también conocidos como evaluación por parte. Y ellos este, verifican los manuscritos antes de ser publicados, ¿no? Es decir, verifican el contenido. Eh, esta evaluación por pares es una característica importante de las revistas académicas y científicas. Si una revista no cumple con esta evaluación por pares, podríamos dudar un poco de la calidad de los contenidos que, que tiene. Luego también este, nosotros podemos analizar por los autores. Y en el caso de los autores, eh, nosotros vamos a ver, por ejemplo, quiénes son los autores que tienen o han publicado más acerca de una temática. Esos son los autores que nosotros podemos llamarlos como autores de tendencia. Hay otros que, eh, dependiendo de la temática o la búsqueda que hacemos, encontramos que son los pioneros en hacer investigación sobre un tema. A ellos generalmente también se les llama autores seminales, es decir, son los autores que originaron o la investigación acerca de un tema. ¿no? Luego también este, las revistas académicas o científicas, si es que quieren este, tener mayor impacto o ser más reconocidas o difundidas a nivel mundial, generalmente postulan a ciertos índices o ciertas bases de datos. Y las más comunes este, o digamos las que más frecuentemente una revista postula es a Scopus o World Science. Son base de datos, pero generalmente también se le llama índices. Y bueno, Scopus y World Science albergan a toda la información este, de las últimas investigaciones que se hacen a nivel mundial en difer diferentes áreas temáticas. Y para que una revista esté dentro de Scopus o World Science, deben cumplir con ciertos criterios, criterios de calidad y criterios de impacto. Una vez que una revista está dentro de Scopus o Web Science, eh, a las revistas pues se las rankean por áreas de conocimiento y para poder rankear a las revistas se eh, utilizan generalmente dos criterios. Por ejemplo, en el caso de eh, Web Science se utiliza el indicador SJR. Y en el, caso, este, de, perdón, en el caso de Scopus se utiliza el indicador SJR. Y en el caso de World Science se utiliza el factor de impacto que lo ubicamos en el Journal Citation Report o JCR. Es decir, yo podría buscar una revista y ver de acuerdo a estos dos indicadores. Este, ¿en, qué, eh, en qué categoría está dentro de un área temática. Por ejemplo, si yo estoy en un área temática de eh, eh, medicina, así de, de, de, de forma general, eh, en Scopus probablemente hayan, no sé, 300 revistas de medicina. El primer 25% de esas revistas va a ser revistas del cuartil 1. El siguiente 25% revistas del cuartil 2. Y así hasta el último cuartil que sería el cuartil 4 es decir lo que hacen estas bases de datos o índices es ordenar las revistas por áreas o categorías temáticas y las rankean y las hacen estos rankings en base a alguno de estos dos indicadores hay más indicadores pero los principales son estos dos y las dividen por cuartiles ¿no? hasta cuatro cuartiles entonces una revista dentro de Scopus Web Science puede estar en cuartil 1, 2, 3 y 4 Dependiendo si es que está en el primer 25% de esa lista de revistas, en el segundo 25%, en el tercero o en el cuarto 25%. ¿no? Entonces una revista puede estar en cuartil 1 y una revista, otra revista puede estar en cuartil 4. Las dos revistas son muy importantes, pero la que está en cuartil 1 son revistas que generalmente tienen mayor impacto. Y las que están en cuartil 4 no es que sean malas revistas, pero generalmente tienen menos impacto que las otras revistas. Es decir... Vamos a encontrar revistas que están en, en un ranking alto porque están en el cuartil 1. Es decir, son revistas que tienen mayor impacto, que por lo tanto sus autores quizás sean eh, autores que han investigado más o tienen también mayor impacto, generan más citas. Y los artículos también eh, probablemente sean más interesantes. ¿no? Eh, entonces, son varios aspectos que nosotros consideramos cuando evaluamos fuentes de información de revistas. ¿no? O sea Primero hay una evaluación por las revistas en sí. Evaluación que podemos hacer también por los autores o si esta revista pertenece a alguna de estas bases de datos referenciales tipo Scopus World Science, también podemos evaluar la revista en base a estos indicadores como son el JCR y el SJR y otros indicadores y otra información que podemos encontrar en estas bases de datos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la evaluación de una revista académica o científica y ustedes este esta revista las encuentran de repente en base de datos como Scopus o Web Science, ustedes se van a dar cuenta que este, la misma interfaz de la revista es una interfaz bastante amigable que comunica bastante información acerca de la revista. Entonces eso es muy bueno. Si yo encuentro una revista que... Es ordenada en cuanto a su, a su navegación en esta revista este, digital. Muestra información de contacto, muestra información de los objetivos y alcance de esta revista. Una, una buena revista va a indicar el alcance temático. Va a indicar también este, eh, la relación de editores o revisores por pares. que Examinan los manuscritos que se envían a esa revista. Una buena revista va a tener una política editorial. Va a tener este, recomendaciones o información sobre eh, ética en investigación. Van a tener este, métricas de evaluación de la propia revista. Es decir, si esta revista pertenece a Scopus, a Web of Science, en qué cuartil está, etcétera. Entonces, van a encontrar ustedes revistas que toda esa información está bien ordenada y bien explícita en su página web. Eso es una, una, también un criterio que nosotros podemos evaluar de las revistas. Van a encontrar otras revistas que tienen esta información desordenada, que no muestran el alcance de forma precisa, este, hablan generalidades respecto a la política editorial, este, no muestran métricas de impacto o de repente muestran métricas este, alteradas. Es decir, hay revistas que este, no son fuentes confiables de información porque son revistas, bueno, también llamadas revistas predadoras o revistas depredadoras. Esas son revistas que buscan investigadores que este, publiquen ellas y hagan cierto pago para que puedan estar dentro de la revista. Y Estas revistas generalmente no evalúan en una forma amplia o correcta los manuscritos que se envían a esta revista. Es decir, son revistas que lo que buscan es un beneficio económico. Hacen una evaluación de los artículos en forma este, bastante ligera. Y por lo tanto, los artículos que llegan ahí este, no necesariamente son fuentes confiables de investigación. Entonces, eh, en general, este es un tema que se ve más que nada con los investigadores cuando deciden dónde enviar un manuscrito, pero hay revistas que son confiables y hay revistas las llamadas revistas depredadoras. ¿no? Entonces, para no encontrar, encontrarnos con este tipo de revistas, este, uno eh, debe revisar a la revista su página web Debe estar la información bastante clara, bastante ordenada, eh, en un lenguaje académico, en un lenguaje este, que bastante transparente. ¿no? Estas revistas depredadoras, por lo general, te van a poner información, demasiada información en la página web desordenada este, y uno se puede dar cuenta de esas diferencias. ¿no? En, en general, este... Ustedes cuando encuentren un artículo en una revista, examinen la página de la revista, vean este, la información que tienen para que ustedes puedan darse cuenta si esta es una revista confiable o no. ¿no? Sí. Siguiendo con este, la evaluación de la fuente de información en revistas académicas, este, muy aparte de la revista nosotros podemos examinar los autores. Por ejemplo, podemos buscar autores ya sea en World Science o en Scopus. En este caso, este, hemos buscado un autor en Scopus. Y ustedes pueden darse cuenta que nos muestra bastante información ordenada para que nosotros podamos analizar, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, del autor que estamos poniendo de ejemplo, nosotros podemos ver su producción. Este autor tiene 21 documentos publicados dentro de Scopus. Ha sido citado 243 veces, ¿no? Entonces es un autor que es bastante citado. Eh, eso es muy bueno. Nosotros podemos ver también los principales temas que él ha investigado. Eh, eso lo muestra esta base de datos. O sea, no solamente el registra eh, las investigaciones de este autor dentro de revistas indexadas en Scopus, sino que también nos indica eh, sus principales temas o donde más ha contribuido temáticamente. Y, y vemos que hay ciertos temas que son más este, comunes para este autor eso es bueno porque también van a encontrar autores que publican eh, eh, en revistas que son indexadas en Scopus World Science pero eh, son los este, los temas son muy variados y muy amplios ¿no? demasiados temas incluso no hay de tener ustedes también cuidado no por lo que alguien publique muchos artículos es un artículo es un autor referencial en una eh, en una área temática o sea acá no tiene que ver la cantidad de publicaciones realmente más es este qué tanto ha contribuido un autor en ciertos temas porque uno no puede ser experto en todos los temas entonces uno tiene que ver en qué temas es experto un autor o ha incidido más su, sus investigaciones ¿no? entonces Scopus Sí nos permite este, nos, a buscar por autor, nos, nos permite encontrar un poco los artículos que han sido publicados en revistas indexadas en Scopus, la cantidad de citas. Hay un indicador que es el índice H, por ejemplo, este autor tiene un índice H9 bastante alto. El índice H, como, como vamos a ver, es una evaluación que se hace generalmente a los autores, aunque también puede hacerse a las revistas, en que se quiere medir el impacto de este autor, ¿no? Y este índice H pues se basa eh, en una relación entre los documentos que ha publicado y las citas que ha recibido. En base a eso se genera este indicador o índice H. ¿no? Entonces, si este autor tiene un índice H9, significa que en al, nue en al menos 9 documentos que él ha publicado, ha recibido por lo menos 9 citas. Esa es la interpretación del, del índice H. Si alguien tiene un índice H20... Significa que en al menos 20 documentos que ha publicado este autor dentro de revistas en Scopus, ha recibido al menos 20 citas. Entonces, eh, un poco si este número va creciendo, eh, se podría decir que este autor eh, ah, es, es un autor que genera más impacto. Evidentemente, no es la única variable, como les estoy mencionando. Podemos ver este, indicadores cuantitativos, las citas, el índice H la cantidad de documentos publicados, etcétera, hay una este, evaluación cualitativa que tiene que ver con los temas que más ha investigado, donde él es eh, más experto, ¿no? Y ese análisis nos permite hacer, este, en este caso, por ejemplo, escopo, ¿no? Eh, entonces eh, es bueno eh, evaluar a los autores que nosotros vayamos encontrando en diversos tipos de fuentes para ver si son autores reconocidos, autores que han investigado en ciertos temas. Y eso es importante, ¿no? Vamos a, a, a, en este caso, hemos puesto un ejemplo en Scopus y vamos a continuar con otro ejemplo. Este es otro ejemplo este, del mismo autor, pero ahora en, en la base de datos Web of Science. Recuerden que ambas bases de datos, Scopus y Web of Science, ustedes los pueden encontrar en la biblioteca virtual. En este caso, también me hace un reporte del autor eh, vemos que ha publicado 13 artículos en revistas indexadas en World Science entre 1990 y 2020 eh, veces citado 199 citas en total y en este caso para World Science tiene un índice H8 ¿no? que también es elevado entonces este, y bueno y hay más información incluso que no hemos puesto en esta imagen eh, que, nos, que nos da esta base de datos entonces tanto en Scopus como en WellSang yo puedo este, buscar al autor y este, en base a indicadores cuantitativos y cualitativos ver el impacto que generan estos autores. ¿no? Entonces es otra forma de evaluar este, a los autores, no es la única. Pues, este, en Google Académico también hay forma de ver perfiles de autores. Tenemos también este, en Orsit opciones para ver perfiles de autores en general. Un autor debería tener un perfil elaborado. Y en ese perfil elaborado vamos a poder la, ver las publicaciones que he realizado, sus principales temas de interés, etc. ¿no? Dentro de estas bases de datos de Scopus y World Science también nos permite, este, en base a un área temática, eh, poder medir quiénes son los autores que más han contribuido en un tema. ¿no? Por ejemplo, en esta búsqueda realizada en Scopus eh, sobre el tema COVID-19, nosotros tenemos un filtro para poder ver eh, quiénes son los autores que más han contribuido en esta área temática. ¿no? Y te presenta una, una tabla y te, te presenta una gráfica y con vínculos este, a los documentos que ha publicado. ¿no? Esos autores, o bueno, conocer los autores que más han publicado sobre un tema es importante para nosotros eh, elaborar una investigación o conocer los autores que más, in, más impacto o que tienen de repente más conocimiento, o han producido más investigación sobre un tema, ¿no? Esta información nosotros la podemos obtener tanto en Scopus como en website, ¿no? En esta otra diapositiva lo que nosotros vemos es el conocido índice H y como les había dicho, este, lo que vemos acá es la producción científica de un autor en base a los documentos que ha publicado y a las citas que ha recibido ¿no? en un periodo de, de tiempo. En este caso la imagen es de Scopus. Eh, y, y esto que viene, este, estas bases de datos, Scopus o Web Science, como ya lo habremos comentado en algún momento, ...son bases de datos que eh, más son bases de datos no tanto de contenidos y son bases de datos de resúmenes y citas. Es decir, en esa base de datos, las revistas que están incluidas y por lo tanto los artículos y los autores... Eh, ...mantienen ciertas relaciones en base a las citas que reciben. Y en base a estas citas que reciben se generan indicadores. Indicadores que permiten evaluar este, la producción científica de un autor, una revista una institución o a nivel temático, ¿no? Entonces, acá vemos el índice H. Por ejemplo, si alguien tiene índice H22, significa o se interpreta que al menos en 22 documentos ha recibido 22 citas, ¿no? Y, bueno, este, en este caso Scopus o World Science te permite excluir, por ejemplo, las autocitas, que son citas que tú mismo referencias de trabajos anteriores tuyos para que este índice H sea más este, representativo, ¿no? Y también puedes escoger o delimitar los periodos en que tú estás analizando este índice H. Este índice H es, este, eh, sirve para evaluar a los autores principalmente, pero también las revistas generan índice H. En el Perú, este, en el caso de eh, Tech, es un indicador que se toma en cuenta, pero más este, en el extranjero, ¿no? para evaluar la producción académico-científica de un autor. Con respecto a los índices que les había comentado, tanto Scopus como Web Science basan este, su información en, en ciertos indicadores. ¿no? Estos indicadores lo que permiten es este, rankear a, a, a las revistas. O sea, son rankings que se hacen a las revistas que están indexadas tanto en Scopus como Web Science. Como dos, son dos entidades distintas, este, utilizan indicadores diferentes. En el caso de WebScience Science, utilizan el factor de impacto. El factor de impacto es un indicador eh, que sirve para rankear o evaluar a las revistas que están, en este caso, en WebScience. Science. Y acá vemos de que este, se obtiene este factor de impacto en base a qué cosa, a los números de citas. Por ejemplo, si queremos sacar el factor de impacto del 2021, vamos a tomar el número de citas que sean... Este, realizado en 2021 en artículos publicados en el 2020 y 2019, y eso se divide entre los números de documentos de artículos publicados en 2020 y 2019. En base a eso se genera este factor de impacto, y este factor de impacto este, sirve para eh, eh, rankear a las revistas en áreas temáticas este, respectivas, ¿no? En el caso de eh, Scopus, eh, utilizan un indicador, el SJR, este indicador es un poco distinto, si bien también toma en cuenta las citas y los documentos, pero es un indicador de prestigio que utiliza un este, algoritmo muy similar al que utiliza eh, Google para rankear sus páginas web. Y bueno, la idea de este indicador es poder ordenar las revistas o rankearlas en base al prestigio que tienen. Y en base a ello la raquean, ¿no? Entonces, factor impacto es algo que nosotros vemos en size, específicamente en el Unal Citation Report. Y el SJR es un indicador que nosotros vemos en Scopus, pero explícitamente podemos encontrarlo directamente en la página del Chimago Journal Ranking, ¿no? Entonces, este, esta es información más que nada referencial para ustedes. Lo importante de acá es que sepan de que este... Hay revistas que están indexadas en Scopus y World Science. Para que una revista se indexe en Scopus y World Science tiene que pasar por un proceso de evaluación bastante riguroso en cuanto a, a, a su calidad, en cuanto a su impacto. Y hay otras revistas que no están dentro de Scopus y World Science, que no significa que sean revistas malas, pero este eh, seguramente son revistas que están, por ejemplo, en Cielo, están en Redalic. Eh, pero no están en estos dos este, eh, índices macro a nivel mundial que es Scopus y World Science, ¿no? Va a depender de nuestra temática a qué revista vamos a apuntar, ¿no? Pero si encontramos que estas revistas están dentro de Scopus y y eh, dentro de esa revista nosotros seguramente vamos a evaluar en qué cuartil están las revistas, ¿no? Y eso un poco nos va a indicar eh, la confiabilidad de estas fuentes, ¿no? esta diapositiva lo que estamos viendo es una búsqueda de revistas realizado en el Chimago Journal Ranking, que es una página que utiliza información de Scopus para este, eh, analizar o encontrar las revistas que están dentro de Scopus. Y por ejemplo, en este, eh, en este caso hemos hecho un ejemplo, hemos utilizado los filtros del de tema educación, Latinoamérica y revistas y nos, ha, y nos muestra... E información de Scopus con corte de 2021 de las principales revistas que cumplan con estos parámetros ¿no? entonces tenemos revistas que están en cuartil 2 cuartil 3 que nos muestra la, en la diapositiva como les había dicho dentro de un área temática eh, Scopus ranquea las revistas en base a cuartiles en base a este indicador SJR entonces hay revistas que están en el cuartil 2 hay revistas que están en el cuartil 3 y esta información este, nos permite analizar a las revistas. ¿no? Acá tengo, por ejemplo, también los documentos que han publicado en los últimos años, cada revista, la cantidad de citas que ha recibido, e incluso tengo información de a qué país pertenece la revista. ¿no? Todas las revistas que tienen ese símbolo este, de una A abierta con un candadito, que realmente es un candado, no es una A, eh, son revistas de acceso abierto. Es decir, son revistas que eh, si nosotros sentamos a la página de la revista vamos a poder encontrar todos los artículos a texto completo libre. ¿no? Eh, eso es importante. Entonces, acá le estamos mostrando <coughs> información en el Chimago un ranking para la evaluación de revistas académicas o científicas. Ahora, lo que les estamos presentando es lo mismo, pero ahora realizando esta búsqueda de revistas en, en el caso de World Science, específicamente en el Unar Citation Report, que es también un, un índice que ustedes pueden encontrar en la biblioteca virtual. Nosotros conocemos búsquedas acá, encontramos las revistas, por ejemplo, por áreas temáticas y tenemos el factor de impacto, el factor de impacto que se utiliza en World Science. Y en este caso, pues nos está listando las revistas de cuartil 1, es decir, las revistas que están en el primer 25% en esta área temática, en base a este indicador. Entonces, eh, lo que hemos estado viendo en las últimas diapositivas es cómo encontrar revistas dentro de Scopus y WebScience, cómo analizar dentro de Scopus y website a las revistas, a los autores, y a las este incluso también a las instituciones, y podemos también encontrar información de la revista no en qué cuartel se encuentra la revista en qué áreas temáticas destaca la revista etcétera no entonces este esa es información bastante importante van a haber revistas que ustedes no la van a encontrar en el Scopus World Science no significa que sean revistas malas pero eh, ahí sí tenemos que analizar o verificar otros criterios no para ese tipo de fuentes Gracias por haber llegado hasta esta parte de la sesión. A modo de resumen, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos. En esta tercera etapa de la estrategia de búsqueda-evaluación, es importante reexaminar re los resultados, evaluando la cantidad recuperada, pero principalmente conocer si son pertinentes para satisfacer mi necesidad de información. También es necesario verificar si las fuentes encontradas son fiables en cuanto a su contenido. Podemos distinguir de varios tipos. En la presente sesión hemos examinado fuentes tradicionales y fuentes de revistas académicas científicas. Cada tipo de fuente tiene sus criterios básicos para determinar su confiabilidad.